reconcilió. Un niño que Dios nos entregó y al mundo entero cambió. Con su esplendor Él nos iluminó y trajo esperanza con ejemplos de bondad y amor. Hoy queremos recordar esa fecha Ya llegó la Navidad, qué maravillosa oportunidad y un tiempo especial para amar, para bendecir, para dar y recibir, para reflexionar sobre todas las cosas para ofrecernos paz y para compartir en familia los unos para con los otros. Qué maravilloso privilegio el que podamos compartir, dar, ofrecer y recibir, por eso en esta ocasión tan especial, tus amigos, los Adventistas del Séptimo Día de Venezuela Occidental, queremos decirte ¡Feliz Navidad, Navidad y un bendecido y venturoso año 2023! Que la paz del cielo sea con todos nosotros.